Un terreno que está próximo al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Conani, en el sector Villaverde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, fue incendiado por desconocidos al mediodía de este martes. El fuego fue apagado por los residentes debido a que un camión del cuerpo de bomberos de la ciudad no pudo llegar hasta este lugar. No, un señor ahí que no se sabe, un dueño de unos solares que le prendieron candela ahí, no se sabe quién fue, pero los dueños de los solares deben de aparecer ahí porque un dueño de un solar, si los haya quemado, o lo mandó a quemar, ahí, o sabe quién es, porque a, a, lo quemaron de allá y eso venía cogiendo fuego ahí. La suerte Willy que llegó de una vez con un batallón de hombres ahí, que, que es el único que vive apagando fuego por donde quiera. La situación aquí es muy precaria, una situación muy difícil, ya que se tuvo que evacuar más de seis aulas de niños, de niños entre un año. A cuatro años, y imagínate, como ustedes podrán ver, un individuo prendió fuego en solar, donde ya hay más de 200 metros, cogió candela. Lo que pasa es que la directora nos llamó rápido y de una vez nosotros arrancamos para acá. Y es lamentable la situación de los bomberos. Vino con un camión y tuve que llevárselo, porque no pudo subir al área donde estaba donde está afectada. NTN su noticiero regional, Robinson Polanco.